y Alcántara de 28 años residente en la provincia de Santiago Rodríguez, se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público de San Francisco de Macorís a causa de presentar herida punzante en el tórax y heridas cortante en brazo izquierdo y brazo derecho según diagnóstico médico que de acuerdo al informe de la Policía Nacional, las heridas se la ocasionó un tal Chiguete residente en la sección El Calmito del Distrito Municipal de Senoví. en momento que se originó a una riña entre ambos. Motivado, aquel lesionado dejó una camioneta parada en el patio de la casa de un familiar al cual visitaba, encontrando este en horas de la madrugada al agresor queriendo abrir dicho vehículo con la intención de robarle. Yo llegué donde mi prima hace como tres días, verdad. Yo tengo una, Ajá. Yo tengo una camioneta, yo tengo un equipo música, un radio, una planta ahí, verdad. Yo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 Me cortó por el brazo primero, vea. Entonces yo decidí, muchacho se metió ahí, ahí me va mi casa. Al otro día me vio y como que se me quiso embantar de nuevo. Entonces ahí fue con involucrarme me dio pila de puñalada ahí, tú me entiendes. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.